...de esta tarde, aquí en la tarde fin de semana, es Alberto Pret, es el director ejecutivo de Chile Transparente. Señor Alberto, bienvenido a la tarde fin de semana, bienvenido a NTN24. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto, como siempre, seguir las noticias, por supuesto, de Chile. Chile, eh, señor Alberto, estuvo muy caliente antes de la pandemia, tanto que se llegó por consenso a este proceso constituyente. La pregunta hoy es, ¿considera usted que la votación de hoy, de mañana, se eligen a los miembros de esta eh, comisión constituyente como tal, la gente que va a redactar una nueva carta magna para los chilenos, ¿sería el bálsamo que necesita el país para sanar viejas heridas políticas? ¿Esa posibilidad que tienen hoy de tener nuevas reglas de la vida democrática como tal? Bueno, claramente luego de lo que en Chile se ha denominado el estallido social, la única salida institucional que nos quedaba a los chilenos era llegar a un gran acuerdo como el que se llegó y finalmente hacer el cambio de la norma más importante que tiene un país, en este caso la Constitución. Por lo cual evidentemente lo que ocurra hoy día sábado y el día de mañana domingo, es la única salida institucional que Chile se trazó para no haber tenido un quiebre mayor a lo que ya fueron los incidentes importantes que tambalearon la democracia chilena en el mes de octubre del año 2019. Esto sumado, por supuesto, a la condición de pandemia que está viviendo el país con el empobrecimiento eh, de, las clases, de las clases medias, que por supuesto hacen que las que... ...esté centrada en lo que pueda provenir del día de hoy y el día de mañana en esta elección... ...y es por eso que se espera también una gran participación de, del pueblo chileno en las urnas. Alberto, Juan Pablo Monsalve, te saluda acá desde Santiago de Chile. Eh, quería preguntarte específicamente por esta doble jornada. Uno de los puntos que tal vez eh, más se pusieron sobre la mesa antes de que se definiera la doble jornada... Era la transparencia y específicamente la custodia de los votos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando debía reactivarse pues todo el proceso de votación. Efectivamente, ¿qué garantías está entregando, por ejemplo, el Servicio Nacional Electoral en Chile a los ciudadanos para que eh, se dé que estas eh, votaciones, estas elecciones, sean 100% transparentes? Bueno, lo primero que hay que señalar es que en este punto Chile y su servicio electoral tiene una trayectoria impecable. Eh, la verdad que buscar casos, por ejemplo, de fraude electoral, uno tiene que llegar a pequeños municipios, eh, sobre todo en zonas rurales, donde a veces han ocurrido algunos incidentes una vez en una, una municipalidad más grande y estamos hablando de los últimos 30 años de, de elecciones corridas que hemos tenido que hemos tenido los chilenos pero esto absolutamente es inédito eh, se llegó a este acuerdo de los dos días y se pusieron bastantes garantías para que no haya ningún tipo de alteración de la voluntad popular lo primero las eh, urnas a donde se depositan los votos se sellan con un sello único que tiene un código único y que si ese sello se saca y dejo una marca de inmediato en la caja. Segundo, todas estas urnas son trasladadas a un lugar específico en tu local de votación. Están custodiadas, se, se sella el local, el lugar también se sella con un sello único, con un candado, por supuesto. Se pone guardia militar y además lo que es muy relevante. Cualquier eh, partido político que esté participando, movimiento político que esté participando, puede dejar a una persona también toda la noche fuera de este, de este lugar que está resguardado por militares para custodiar que nadie, por supuesto, ingrese. Al día siguiente el encargado del local va a abrir eh, esta, esta sala a las siete y media de la mañana y por supuesto se va a fotografiar cada una de las urnas para ver que ningún sello esté violado y nuevamente se pueda continuar con el proceso electoral. La verdad que tenemos una gran confianza, eh, es algo bastante inédito en Latinoamérica, no solamente en Chile, esto de la votación en dos días, y creemos que desde Chile Transparente, que es la organización que yo represento, se ha hecho una buena apuesta porque esto además, facilita la votación, por ejemplo, de la población adulto mayor, que las personas pueden ir en distintos horarios, y que, por supuesto, se incentive la voluntad electoral, que es la que tenemos que plasmar. En un país donde el voto es voluntario, y eso es muy importante, en Chile el voto no es obligatorio, por lo cual el incentivo que pueda poner el sistema para que la gente vote siempre es muy importante, al igual que, por ejemplo, hoy día hay una cantidad importante de transporte gratuito eh, y otras medidas que facilitan eh, que las personas puedan acudir a emitir su sufragio. Señor Alberto, me habla usted de, de la confianza que tienen los chilenos eh, en el ente electoral como tal y, y, y relata allí por supuesto lo, lo que tiene que ver con la organización de este proceso electoral en particular que es novedoso porque se va a realizar o se está realizando ya en una doble jornada. Ahora, le quería preguntar y si no es así me corrige. Tengo entendido que no hay una observación electoral internacional para este proceso electoral y eso me lleva a o me causa curiosidad que sean los propios chilenos, entre sus diferencias, que busquen acuerdos para incluso vigilar el voto, como ya usted relataba. Se presentó una situación que hay que dejar estos votos durmiendo, de alguna manera, en los centros de votación o de recaudo del ente electoral, y allí pues se establecen todas las garantías para que haya la custodia y haya transparencia como tal, y por supuesto se mantenga la confianza en la autoridad electoral. Bueno, lo primero que en Chile es normal que no exista observación internacional como tal, como por ejemplo una misión de la OEA o una misión de organismos internacionales. De hecho, por ejemplo, Transparencia Internacional, nosotros hacemos observación en otros países del continente a través de lo que hemos llamado el Acuerdo de Lima, eh, y en este caso eh, en Chile no vienen nuestros colegas de los otros capítulos de Transparencia Internacional por esta misma confianza que hay en el sistema chileno, que es un sistema, uno podría decir, bastante básico que uno recomienda, por ejemplo, en, en otros países. Primero, se vota simplemente con un lápiz y un papel. Acá no hay voto electrónico porque el voto electrónico ha demostrado, sobre todo en nuestra región, tener alta vulnerabilidad. vulnerabilidad. Segundo, el conteo y todo el proceso es absolutamente abierto al público. Es decir, cualquier persona puede acercarse y ver el proceso de votación. Eh, y eso hace que eh, los distintos partidos políticos tengan apoderados de mesa. Y tercero, las personas que... Eh, eh, manejan las mesas que nosotros le llamamos vocales, no son miembros de partidos políticos, son ciudadanos que van por sorteo y siempre se ha demostrado una gran cultura cívica de estos vocales que se levantan muy temprano en la mañana eh, eh, trabajan, ahora bueno, se les, se les da un pago antes que es muy mínimo y una colación, antes ni siquiera tenía pago esto y trabajan los dos días voluntariamente por nuestro país eh, y uno realmente agradece. Hoy día eh, es increíble, teníamos eh, el 97% de las mesas constituidas a eso de las 11 de la mañana, una jornada doble. Eh, lo que habla muy bien del de ánimo también con que los chilenos estamos afrontando estos días que son históricos. Acá, como decía al inicio de esta nota, nos estamos jugando la estabilidad democrática del país y hay una conciencia importante de que podemos solucionar nuestros problemas a través de la democracia para no cometer los errores que cometimos en el pasado y que tantas muertes y dolor causaron en mi país. Alberto, hay un punto muy importante de esta elección y es que efectivamente se van a escoger o elegir a los gobernadores regionales en 16 regiones de Chile. Comienza la nación sudamericana a ver un proceso de descentralización. Mm. ¿Está Chile preparado para que efectivamente estos gobernadores ...tengan el manejo de los recursos, por ejemplo, a nivel regional. ¿Cómo garantizar que efectivamente no se entre, por ejemplo, en algunos círculos de corrupción... ...como los que ha ocurrido, por ejemplo, en otros países de la región... ...donde los gobiernos regionales pues, se han convertido en bastiones políticos de muchos eh, sectores... ...y terminan volviendo esa región o ese control eh, sobre esos recursos... ...como parte también de la dinámica política para lograr, eh, eh, digamos, eh, ganar... Eh, ...espacios a nivel político, por ejemplo, como en representantes a la, a la Asamblea o a representantes al Senado. Bueno, así es. Es inédito lo que se está haciendo en cuanto a regionalización y... ...en un país tan centralizado como Chile... Que ...elegir a las autoridades, máximas autoridades regionales... ...es un gran paso... ...pero desde la institución Mira. que yo dirijo... ...hemos puesto desde ya hace muchos años... ...la alerta de que lamentablemente... ...vemos que esta nueva figura del gobernador... ...no va acompañada de mayor control... ...de mayores atribuciones a nuestra Contraloría General de la República... ...aumento de las dotaciones de anticorrupción... ...en los distintos, en los distintos eh, organismos persecutores... ...como el Ministerio Público... ...la misma Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero... ...y vemos con un riesgo sin duda de que podamos repetir lo que ha pasado en países eh, vecinos en el último tiempo cuando han llevado a cabo estos procesos de descentralización. La descentralización es muy buena. De, control ...de transparencia eh, y esperamos equivocarnos y que efectivamente con las normas que han aprobado en el Congreso sea suficiente. Creemos que no es suficiente, por lo menos en el papel, pero vuelvo a insistir, espero, espero que nos equivoquemos y que acá se haga efectivamente un proceso ordenado, transparente, con bajos niveles de corrupción y que no creemos una figura de gobernador regional que, como muy bien tú decías, finalmente ocupe esa, esa posición como trampalín político, y por lo mismo los recursos que se le asignen también para esos, para esos fines, o otros peores, como hemos visto, por ejemplo, en algunas zonas del Perú, donde eh, finalmente eh, los gobernadores cometieron al crimen de corrupción de bastante envergadura, eh, y, que tienen, y que tienen complicado varias regiones de, de nuestro querido. Alberto Pret es el director ejecutivo de Chile Transparente. Señor Alberto, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana de NTN 24 Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo.